Pues en este episodio, sí nos rayamos. ¿Qué tal, carnalitos? Yo soy Carlos y en este episodio de Con Tamaños Zapatotes vamos a echar ojo a uno de los lanzamientos más limitados y más anticipados de este año. Los Jordan 4, Guava Eyes colaboración con Union LA. Estos papos están más frescos que el Humix. Si tú eres aficionado al zapato de tenis y te gusta el contenido de alta calidad en tu idioma, por favor cachete. dame ese like y dale un like, dale un subscribe. Por favor que tampoco se les olvide seguirnos en sus redes sociales como Facebook e Instagram, donde siempre subimos fotos de nuestros más nuevos apaños. En serio, suscríbete perro. En este episodio queremos mandarle un saludo a nuestro amigazo del alma, Paco Galindo del de Paso, Texas. ¡Es mi Paco! Si tú quieres que te mandemos un saludo en uno de nuestros próximos videos, por favor síguenos en Instagram y mándanos un mensaje. Pues aquí están los estelares, amiguitos. Estos son los Jordan 4 Guava Eyes, que forman parte de la más reciente colaboración entre la boutique Union LA y Jordan Brand. La colección introduce cuatro pares de tenis y varias prendas inspiradas por la cultura callejera de los 80. Sin duda alguna, las dos joyas de la corona de esta colección son los dos colorways de Jordan 4 que introdujo Union. Medios reportan que la intención de Chris Gibbs, el propietario de Union LA, fue de encontrar mallas y gamuzas que de veras capturaban el estilo de los tenis de los 80. Los dos colorways que forman esta colección de Union son el Guava Eyes y el Off Noir. Si quieres saber más sobre los Off Noir, por favor checa el video de hace unas cuantas semanas. Deberían poder encontrar una liga a ese video en la descripción y también aquí. Los dos Jordan 4 de la colección son básicamente idénticos excepto por el bloqueo del color. Uno de los detalles más chidos de este zapato es la lengüeta que fue doblada para darle al zapato un look a cada más Barrio Warrior que también causó un alboroto entre los puristas del Jordan Retro conocido como tonguegate. Pero a mí personalmente como que sí me gusta mucho la lengüeta doblada porque me recuerda a las gorras con la copa doblada que era así como un toque muy clásico de ese rudo callejero de mi infancia. Uno de los detalles muy chidos de la lengüeta es que Junior nos da la opción de cortar las costuras para desdoblar la lengüeta para aquellos que les gusta más, es el look tradicional. Yo, personalmente, dejaría la lengüeta doblada. Pero, ¿qué piensan ustedes? Déjenos un comentario y díganos si la dejan así o si la liberan de sus costuras. Algo interesante de esta colección es que tuvo dos lanzamientos. Tuvo el primer lanzamiento en el sitio de Union LA el 29 de agosto luego tuvo un segundo lanzamiento el 16 de octubre en el Sneaker El precio original de cualquiera de los dos Jordan 4 fue $225 dólares. Dos detalles muy chidos del primer lanzamiento es que Union LA fue súper eficaz al combatir los bots, cual culminó en mucha de la mercancía, encontrando hogar en las manos de personas que usualmente no apañan durante estos lanzamientos. El segundo detalle que está muy chido es que este colorway de Guava Ice fue exclusivo para el lanzamiento en el sitio de Union LA. Dándonos una pieza más limitada en un sorteo que de veras se enfoca en recompensar al verdadero consumidor de este producto. Obviamente esto no le puse el alto al mercado de reventa y estos zapatos todavía se pueden encontrar en sitios como StockX y como Goat por alrededor de $1,500 dólares. O sea, casi el doble de lo que cuestan los Off-Noirs. Pero bueno, carnales, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué color whale les trata más? ¿El Noir o el Guava? ¿Ustedes se atreverían a pagar el precio de reventa por estos tenis? Denos su opinión en los comentarios los vemos en el próximo video.